Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tito Ábalos y en esta oportunidad quiero enseñarte un poquito sobre los cursos masivos abiertos en línea, más conocido como cursos MOOCs. ¿Qué es un MOOCs? Como dije, básicamente es un curso que tiene como característica una corta duración, entre 4 y 6 semanas. Son cursos muy específicos, organizados por las mejores universidades del mundo y tutoriadas por los mejores docentes de esas prestigiosas universidades otra característica de los cursos MOOCs es que son masivos es decir participan más de mil estudiantes inscritos de estas diferentes partes del mundo son abiertos es decir que cualquier persona sea profesional o no puede cursarlos finalmente son en línea realizados a través de plataformas educativas en la internet hay diferentes tipos de cursos MOOC: los normales que son asincrónicos es decir que los estudiantes están conectados en diferentes lugares del mundo a distintas horas los colectivos los simultáneos los colaborativos y los microcursos estos últimos tienen como característica tener una corta duración entre una y dos semanas Vemos un poquito de la evolución o de la historia de los cursos MOOC. Eh, los cursos MOOC iniciaron como, como cursos en el MIT y posteriormente en Stanford. Fueron estas dos universidades las que sentaron las bases de los cursos MOOC que actualmente conocemos. De ahí partieron las principales plataformas educativas de cursos MOOC en el año 2012. Por eso ese año fue considerado el año de los cursos MOOC, o el año en el cual se crearon la mayor cantidad de plataformas conocidas. Y fue una revolución en la educación, ya que vino a transformar la educación como la conocemos hasta el día de hoy. Las, las plataformas más conocidas es UDM, Udacity, Coursera, MITx, EDX, entre otras. Un estudio realizado en el año 2012 comparó los cursos realizados de forma presencial versus los cursos realizados de forma virtual. Finalmente, el, curso, el estudio determinó que el éxito de cualquiera de los cursos radica en la metodología empleada y la intervención efectiva del tutor, es decir, que no importa la modalidad que sea, lo importante es la metodología y la intervención del docente. La tendencia actual es a tender hacia un modelo mixto, es decir, Blended Learning. En otras palabras, realizar cursos presenciales con apoyo de cursos virtuales o de clases virtuales. La característica de los cursos MOOC es que la edad promedio de los participantes o alumnos es de 35 años y básicamente son profesionales los que realizan este tipo de cursos generalmente que trabajan a tiempo completo y en un 40% pertenecen a países en vías de desarrollo un estudio realizado en 2016 denominado estado del arte de adopción de MOOCs en educación superior en América Latina y Europa determinó que en América Latina prefieren los cursos de menor duración entre 4 y 6 semanas mientras que en Europa Prefieren los cursos de mayor duración mayores a seis semanas. El mismo curso determinó que las plataformas más utilizadas, tanto en Europa como en América Latina, son Coursera, EDX, open edx y x respectivamente. Aunque en la actualidad hay un sinfín de plataformas que han aparecido y que eh, cada una tiene sus características. No todas son de pago, pero eh, cada uno ofrece un tipo de curso distinto y la forma de cómo acceder también es distinta. Otro estudio realizado en el año 2017 denominado "Adopción de MOOCs en la educación superior en América Latina y Europa" determinó que en Europa el país con mayor cursos ofertados y realizados hasta la fecha es España principalmente con cursos MOOCs en, en idioma inglés y organizados por la Universidad Politécnica de Valencia. En cambio, en Latinoamérica, el país con mayor cursos MOOCs ofertados y actualizados es México, principalmente con cursos MOOCs en español organizados por la Universidad Autónoma de México. Eh, son muchos los países que se han sumado en este último tiempo, como Chile, Colombia, Brasil... Perú, pero Bolivia todavía no ha entrado a realizar este tipo de cursos de forma formal. Aunque sí han realizado en algunas universidades algunas pruebas piloto, pero no hay, no hay todavía cursos MOOCs en Bolivia formalmente ofrecidos por las universidades bolivianas. Una ventaja de los cursos MOOC para las universidades es que fortalecen la imagen de la universidad también es una fuente alternativa de ingresos, ya que la certificación tiene un costo y también fortalece la extensión universitaria ya que democratiza la educación en la población ya que cualquier persona puede acceder a los cursos cobertados por las universidades una ventaja para la para los cursantes o los estudiantes es que es una alternativa de capacitación a bajo costo es decir que podemos acceder a cursos realizados por las mejores universidades los mejores docentes de cualquier parte del mundo mejora los conocimientos fortalece el currículo nos permite conocer a estudiantes de otros países e intercambiar experiencia. son entonces algunas de las ventajas que tienen los cursos MOOCs. a continuación veremos las plataformas la, la más utilizada plataforma que veremos se denomina Coursera simplemente para poder acceder a esta plataforma tenemos que buscar Coursera en el navegador de google o el navegador que tengan y se puede acceder a esta plataforma acá podemos encontrar diferentes cursos para poder ingresar es necesario registrar y es muy fácil de hacerlo simplemente tenemos que llenar este pequeño cuestionario nombre el correo electrónico y crear una contraseña una vez que ya uno se haya registrado, puede acceder automáticamente colocando su correo electrónico y la respectiva contraseña. Vamos a, vamos a ingresar a esta plataforma. Ok. Acá lo que nos muestra son todos los cursos ofertados por las diferentes universidades. En la parte superior, podemos escoger las categorías, según nuestra orientación. Artes y Humanidades, Negocios, Ciencias de la Computación, Ciencias de Datos, Tecnología de la Información, Ciencias Biológicas, Matemáticas y Lógica, Desarrollo Personal, Ciencias Físicas y bueno un sinfín de categorías que nos permiten tener una gran variedad de cursos ofertados podemos escoger el curso que nos guste por ejemplo nos inscribamos a un curso este curso me interesa hace una práctica constructivista en el aula o si no puedo optar por finanzas personales también es un curso que me interesa voy escogiendo entonces los cursos que me gustaría cursar ¿no? como pueden ver hay diferentes universidades la universidad de Michigan Pensilvania tenemos eh, Princeton tenemos la universidad de Washington un sinfín de universidades la universidad de Google un sinfín de universidades de las cuales nosotros podemos elegir básicamente para poder inscribirnos tenemos que hacer clic en la en el curso que nos interesa escogemos una categoría y procedemos a buscar vamos a ver que tenemos una gran variedad de cursos que en su mayoría son fácil de acceder entonces lo que podemos hacer es buscar el curso que mayor interés sea para nosotros. Business y Financial Modelo. Marketing Analítico de la Universidad de Virginia. Este me interesa. Marketing Analítico de la Universidad de Virginia. Comienza el 30 de julio. Okay, entonces una vez que escogemos el curso, le damos en inscribirse. Y tenemos dos alternativas. Una de pago, en la cual tenemos una certificación que nos da la universidad. Y otra que es gratuita. ¿no? Que, no es de, que es gratuita, en la cual podemos cursar toda la, todo el curso, pero no tenemos certificación. Escojo esta opción. Y ya puedo empezar a ver los contenidos que tiene. todavía no empezó. Pero ya tengo acceso al curso. De esta forma es como podemos acceder a la plataforma de forma gratuita, una de las plataformas más utilizadas que es Coursera. Recordemos que esto empieza recién el 30, todavía no empezó. ¿No? Eh, lo bueno de estas plataformas es que tienen mmm, una parte especial para, la, para poder plasmar las características de sus estudiantes. Un perfil donde podemos mostrar todas las cosas que hemos realizado. En este caso, acá podemos ver los cursos que ha realizado nuestra plataforma, los logros obtenidos, representados en medalla de los cursos realizados también lo podemos revisar en esta parte, en Logros donde podemos ver los cursos realizados completados, las universidades donde se han realizado y la calificación obtenida de esta forma tenemos el control de los cursos que hemos realizado otra plataforma también interesante es X, muy parecida a Coursera. También es una de las plataformas más utilizadas, donde tenemos una variedad de cursos. Para poder acceder a estos cursos, tenemos que también registrarnos. Para registrarnos, lo tenemos que hacer completando este pequeño formulario. Una vez que lo hayamos completado, Introducimos nuestra dirección de correo electrónico y nuestra contraseña. Y podemos acceder automáticamente a esta plataforma. Vamos a cursos para revisar los diferentes cursos que nos ofrece. Esta plataforma de Miranda X son generalmente eh, sus cursos en un 90% o 95% en español principalmente universidades de España algunas de Estados Unidos donde podemos escoger podemos elegir por categorías también que nos interesa saber por idioma, por estado, por tipo de universidad Hay un montón de universidades que ofrecen cursos o directamente buscándolo de forma general hay cursos la verdad muy interesantes y todos son de acceso gratuito como pueden ver son cursos que están abiertos que lo podemos realizar sin ninguna dificultad me gustó este este curso, vamos a ver. Me voy a inscribir a este curso de Neurooratoria. Simplemente hacemos clic en el curso y le damos en el botón inscribirse. Y listo, ya estamos inscritos. Podemos acceder. Todavía no empezó. Y nos van a avisar cuando inicia. Todavía no hay fecha dice julio, capaz sea el 30 de julio, los últimos días de julio, pero todavía no hay, no hay como ingresar. De esa forma, ya estamos inscritos al curso, y si no nos gusta, podemos también desinscribirnos. Esta plataforma es completamente gratuita. Si queremos, obviamente, la certificación, tenemos que pagar un costo, generalmente de 49 dólares o 50 dólares. Pero si queremos cursar el, la, el curso sin certificación también lo podemos hacer. Al igual que la anterior plataforma, nos ofrece un espacio personalizado donde tenemos el karma, que es la puntuación que la plataforma nos da. En este caso, esta es la puntuación que yo tengo y estas son las medallas que te dan por los logros alcanzados. También acá una de las ventajas es que podemos ver los cursos que uno ha realizado. Por ejemplo, este es un nuevo curso que va a empezar el 31 de, de este mes, que todavía no, no, no ha iniciado. Por eso está cero. Pero podemos ver los otros cursos que ha realizado. tenemos los cursos que he realizado y también podemos acceder a los diplomas los diplomas que la plataforma nos da estos son diplomas gratuitos si queremos una certificación oficial tenemos que cancelar aproximadamente varía digamos, 40 euros el costo de la del diploma, pero con un diploma de participación ya podemos respaldar el conocimiento. Recordemos que eh, muchas veces accedemos a estos cursos sólo para capacitarnos, no tanto así para obtener una certificación, sino para aprender. Es una ventaja entonces poder acceder a este tipo de cursos porque recordemos que los dictan las mejores universidades y, como ven, son de. Eh, gratuitas son costo cero hay otras plataformas más pero una de las características que tienen estas en particular es que si tienen un perfil en linkedin pueden indexar sus certificados obtenidos para que aparezca acá en certificaciones por ejemplo tengo yo las certificaciones realizadas por diferentes universidades en este caso eh, Cusera, tengo esa tengo la universidad cardenal tenemos tecnológico monterrey tengo net tengo granada son entonces universidades en las cuales uno puede puede acceder a la certificación por ejemplo de monterrey directamente en el perfil de LinkedIn, es decir tu currículum en línea estaría actualizado con las certificaciones internacionales que realizaste vemos la certificación como ven nos muestra la certificación obtenida donde corroboramos los cursos que hemos realizado y así hay otras plataformas como CREANA por ejemplo, que es mucho más específica para los programadores, diseñadores. Esta sí no es gratuita, son de pago, pero tienen costos relativamente baratos. ¿no? Son, por ejemplo, tienen promociones de cursos, por ejemplo, en este caso, cuatro cursos por 29 dólares. Este curso en particular nos cuesta 30 dólares. Son cursos relativamente baratos. ¿no? También otra plataforma, Udacity. De igual forma tiene cursos muy interesantes. Pero esta plataforma eh, no es gratuita tampoco. Es, es de pago. ¿no? Es de pago y es un poco mucho más caro mucho más caro más caro poder acceder pero también hay eh, algunos descuentos algunos bonos que eh, te ofrecen ¿no? por ejemplo son 999 dólares o euros de esa forma hay un montón de plataformas la verdad que pueden ser utilizadas espero que se animen son plataformas educativas de cursos MOOCs, donde pueden acceder a cursos organizados por las mejores universidades del mundo. Ha sido un placer y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.